¿Cómo se desarrolla normalmente la enfermedad del coronavirus? Después que nos exponemos a una persona contagiada con el coronavirus, normalmente pasan 5 días antes de que nosotros mismos comencemos a sentirnos enfermos. Aunque pueden pasar de 2 a 14 días antes de sentirnos completamente enfermos. Entonces nos sentiremos cansados y tendremos fiebre y tos. Podemos tener la nariz mocosa, dolor de cabeza, náuseas o diarrea. Alrededor de una semana después de empezar a sentirnos enfermos, podemos empezar a tener dificultad para respirar. Podemos tener dolor en el pecho. Nuestras fiebres pueden mantenerse altas, aunque tomemos acetaminofén o Tylenol. Si esto sucede, debemos ir a una sala de emergencia o llamar al 911 porque podríamos necesitar ayuda con el oxígeno o con un tubo de respiración. Si no desarrollamos problemas respiratorios, fiebres sostenidas o dolor en el pecho, es mejor quedarse en casa. Entonces puede tomar hasta dos semanas para mejorarnos. Nos sentiremos muy cansados durante mucho tiempo se cree que dejemos de contagiar alrededor de tres días después de sentirnos completamente bien, aunque la ciencia sobre este tema aún no está clara.